Biografía de Mercedes Sosa El seno de su familia marca a Mercedes Sosa para toda la vida, hija de cefrero y la bandera, de familia muy humilde, de la provincia más chica de la Argentina. Ese duró en torno desde su inicio a Forja, lo que sería en el futuro. Esa familia era el amor a pesar de las carencias materiales sus padres trabajaban el día entero y a veces alejándose de la familia pero esa familia lo pudo todo, incluso el haberle dado el sentido de pertenencia de clase Esto le permitió asumir el compromiso con sus ideales, sueños y esperanzas. Y suya la palabra olvidada de los pueblos originarios, de las mujeres, de los trabajadores y de los niños. Con su canto logró un grito colectivo de verdad, justicia, libertad y dignidad. Su canto también la llevó a recorrer infinidades de ciudades en el mundo y ser premiada por gobiernos y organismos internacionales ya no tan solo por su arte, sino que también por su inquebrantable compromiso con los derechos humanos. Su sí, destino que todo un mundo conociera a los creadores de Latinoamérica, logrando el amor y reconocimiento de sus padres y el agradecimiento de su público a lo largo de varias generaciones. Desde la partida de Mercedes de Sosa se han originado homenajes de reconocimiento y agradecimiento en todo el mundo. Parques, plazas y bosques, calles, escenarios y festivales, bibliotecas, escuelas, centros de salud y centros culturales de todo el mundo llevan su nombre. Les invitamos a recorrer gran parte de su intensa vida y conocer aún más el valor de su legado y compromiso con la humanidad. Biografía, el principio. Ayer de Mercedes Sosa nació en San Miguel de Kumán, el 9 de julio de 1935, en un hogar humilde. De esos alumnos su apego por las expresiones artísticas populares. Desde salida de la adolescencia, le gustaba bailar y enseñaba danzas folclóricas. También cantaba. En octubre de 1950, quinceñera empujada por el entusiasmo de un gran grupo de amigas inseparables, se anuló a participar en un certamen radial organizado por lb 12 de Tucumán. Oculta tras el seudónimo de Gladys Osorio, su recipiente calidad como cantante, la hizo triunfar en un concurso cuyo premio era un contrato por dos meses en actuación en la emisora. Fue el principio. Una década después, cuando se produjo una suerte de estallido en torno a la música folclórica, meramente consumista, el nombre de M.S. de Sosa ya estaba comprometido con el canto popular como integrante del movimiento del nuevo cancionero, único corriente renovadora del folclore, surgida en la provincia de Mendoza, que pretendía dejar de lado las nuevas pasajeras para poner el acento en la vida cotidiana del hombre argentino con sus alegrías y tristezas En 1980 participó en el filme El Santo de la Espada de Leopoldo Torres Nilsson y dio a conocer dos discos importantes en su carrera el Grito de la Tierra y Navidad con Mercedes Sosa. En este periodo grabó, entre otras, Canción con Todos y Cuando Tenga la Tierra, de Ángel, Petroceni y Daniel Todo. Y la bellísima la Navidad, de Juanito de Laguna, del Cuche de Samón y Manuel J. Castilla. En 1931 se conoció la voz de Mercedes Sosa y apareció Homenaje a Violeta Parra, un disco que reúne casi una docena de temas de la gran protagonista del canto popular chileno. Ese año también participó en Güemes, La Tierra en Armas, filme dirigido por Leopoldo Torres Nilsson. En un breve pero significativo papel encarnó a la heroína Alto peruana Juana a Surdiví En el 1932 se editó Hasta la Victoria, un disco lleno de canciones cargadas de contenido social y político. Eran tiempos en que algunos pocos compositores y también cantores como Mercedes Sosa no permanecían ajenos al compromiso y la militancia con la que querían colaborar para conseguir un mundo más justo y equitativo. También en ese año le puso su voz a la cantata sudamericana con música de Ariel Ramírez y letra de Félix Luna. Tiempo Difíciles, Traigo Un Pueblo de Mi Voz, apareció en 1973, año del convulsionado regreso a la democracia y prólogo de una época difícil y violenta. se descontinuó en la misma línea que su trabajo anterior y grabó algunos temas con los que encaró la realidad americana. También en 1973 y en 1974 se publicaron dos cibles juntos a Horacio Guaraní. En 1975 se edita a que florezca mi pueblo. En agosto de 1976, un año crucial para la Argentina, se editó Mercedes Sosa, trabajo en el que rescató poetas argentinos y latinoamericanos como los chilenos Víctor Jara y Pablo Neruda, la peruana Alicia Maguiña y el cubano Ignacio Villa, bola de nieve. Al año siguiente de 1977, La Negra le rindió un homenaje a uno de los grandes compositores y cantores populares argentinos, con Mercedes Sosa, interpreta a Tahual Yupanqui. El clima político que vivía el país, que además, se sentía más opresivo. Decirlo. En 1939 se editó Serenata para la Tierra de Uno, aún en medio de la violencia que sacudía al país, Mercedes seguía cantándole a la vida. El desigamiento y el cerco que se fue formando en torno de ella, la obligaron a decidirse. Ese año fue detenida en la ciudad de La Plata, junto con todo el público que había ido a verla cantar. Ese mismo año se instaló en París y en 1980 se afincó en Madrid. En teoría Mercedes o Sosa podía entrar y salir del país, no tenía causa judicial alguna, pero no podía cantar fue un castigo doble para ella y para todos los argentinos. En un país en que la vida humana no tenía valor alguno y ciertos de ellas se perdían en la oscuridad de las mazmorras, los usurpadores del poder pensaban que la canción con contenido era peligrosa, por eso había que acallar a los cantores como una manera de silenciar a la gente. El regreso La negra recién pudo regresar a un escenario argentino el 18 de febrero de 1982, un par de meses antes que la dictadura se embarcara en la guerra de Malvinas. El régimen militar, que desde poco más de un lustro atrás sometía al país, había comenzado a agonizar. En el teatro, Opera de Buenos Aires, realizó más de una docena de conciertos. Con estas actuaciones tan esperadas, Mercedes no solo se reencontró con su público de siempre sino que allí la vivieron por primera vez miles de jóvenes que desde entonces la convirtieron también en su ídola de esos tres recitales en el Teatro Ópera que hoy LPW Mercedes Sosa en Argentina. ya que también intervinieron sus compañeros de aquellas noches León Vieco Charlie García, Antonio Tarragó, Ross, Rodolfo Mederos, Raúl Barbosa y Ariel Ramírez. Al cabo del ciclo en el Teatro Ópera, me sé de regreso a España donde estaba radicada, volvió a mediados del año a América para presentar su disco Gente Humilde y para realizar una serie de conciertos en las principales ciudades del Brasil, poco tiempo después regresó definitivamente a la Argentina. Este mismo año hizo conocer como un pájaro libre un hermoso disco que incluyó temas de los autores tradicionales y otros más jóvenes. A lo largo de su brillante trayectoria artística, además de que las distinciones mencionadas, Mercedes Sosa fue declarada ciudadana ilustre de Tucumán, recibió la orden del mérito de la República Federal de Alemania, la medalla del mérito cultural del Ecuador, la placa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, en reconocimiento a sus 30 años de difusión del canto latinoamericano. El premio AC 1993 por su LP, si no. Y el Martín Fierro 1994 al mejor show musical en televisión. Todo su labor en defensa de los derechos de la mujer. Comes de platino 1995 a la mejor cantante femenina del folklore y Comes de brillante a la mejor artista popular de la década. También ese año recibió el halago de ser incluida por la Secretary General Nipis, National Political Conference of Women, en la colección de discografía denominada Nueva Vivas. este trabajo, que incluye Gracias a la Vida, cantando por Mercedes Sosa. De Distribución Internacional reunió a algunas de las voces más importantes del mundo de todos los tiempos, entre las que están e. Piaf, Marlene Dietrich, Amalia Rodríguez, Lucha Reyes, Miriam, Makeba, Selena González, Marian Anderson, Atera Franklin, Elis, Regina, María, Betania y Gal Costa. En julio de 1996, en el Porto Alegre, Brasil, el gobierno del Estado de Río Grande cruzó le otorgó la medalla Simões López Neto en honor a sus méritos artísticos y personales puestos al servicio de la unidad de los pueblos. El 4 de octubre de 1996, en la ciudad alemana de Aix-Achipel, recibe el premio Sin UNESCO 1996 del Consejo Internacional de la Música, UNESCO, con sede de la ciudad de París, Francia destinada a los músicos de todo el mundo que se han destacado personal y profesionalmente. Este premio creado en 1975 está destinado a recompensar a, a los músicos e instituciones musicales que con sus obras o actividad han contribuido al enriquecimiento y desarrollo de la música y servido a la paz a la comprensión entre los pueblos, la cooperación internacional y a los otros fines proclamados por la Carta de las Naciones Unidas y la Acta Constitutiva de la UNESCO. Recibió también varios premios Grammy Latino Gracias por tu visita al canal, vuelve pronto.